Hemos visto que en general, cuando hacemos un slicing, lo que hacemos es una vista de una variable y que ambas comparten memoria. Eso suele ser muy útil para ahorrar espacio en memoria. Sin embargo, a veces queremos hacer una copia del vector y que sean dos variables independientes. Bueno, pues para ello utilizamos el método copy. Vamos a crear un vector arbitrario. Tenemos aquí este vector, por ejemplo... Y lo vemos. Y ahora vamos a hacer una copia y la vamos a guardar en otra variable. Para hacer una copia tendremos que escribir el nombre del array y escribir .copy. Como es un método debe llevar sus paréntesis. Vemos B y efectivamente tienen los mismos componentes. Sin embargo ahora vamos a modificar B. El b0 lo vamos a cambiar por un conjunto de nueves y vemos que b ha cambiado y, sin embargo, a sigue exactamente igual. Bueno, pues vamos a repetir esto. Ahora vamos a hacer el cambio en la otra variable. Ahora lo que vamos a hacer es un cambio en a. En a hacemos un cambio y visualizamos el vector a. Y vemos que la copia no se ha modificado. Y ya para finalizar lo que podemos hacer es ver si estas dos variables que tenemos comparten memoria. Para ello utilizamos la función memory Vemos a ver si A y B comparten memoria. Y en este caso nos dicen que son dos variables totalmente independientes.